En el programa anterior de Morada Azul hablábamos sobre las cumbres que se realizan a nivel internacional y mundial, donde los líderes de más de 100 países trabajan en diferentes soluciones para frenar lo que es la crisis del cambio climático. Entre una de esas soluciones hablan sobre las energías renovables. Es por eso que vamos a hablarles sobre este tema que es tan importante. El sol es una de ellas, que aparte de darnos calor, de brindarnos la luz, también obviamente él genera energía. El día de hoy vamos a enfocar este programa hablando sobre la energía solar y cómo este aporta a que la crisis climática también se frene de alguna manera y nosotros podamos colaborar a nuestra madre tierra con lo que es el cambio climático. Somos Morada Azul, iniciamos este programa. La generación de la energía, de la electricidad, pues ha ido ganando en este tiempo mucha fuerza en el mundo y es por eso que en este programa vamos a hablar de la energía solar y esta, que son las energías, parte de las energías renovables que son tan importantes y son nuestra prioridad en este tiempo. Por eso queremos conocer más de lo que es la energía solar. Vamos a ver este material que nos va a ilustrar un poco aquí. El aprovechamiento de la energía solar está actualmente en un boom de crecimiento y es la principal fuente de energía en nuestro planeta y en nuestro sistema solar. El primer panel solar fotovoltaico para la generación eléctrica fue construido en 1954 por Bell Labs de los Estados Unidos. Como ocurre con muchas tecnologías nuevas al inicio, el principal problema pasó a ser su alto costo, lo que impidió su despliegue masivo. No fue hasta sino hace pocos años que los adelantos tecnológicos han venido mejorando continuamente y de manera significativa su eficiencia y han venido reduciendo sus costos, lo que está produciendo todo un boom en el mundo. Sus usos directos e indirectos son muchos, tales como calentar el agua y edificios, cocción, generar, e generar electricidad con celdas fotovoltaicas y con plantas termosolares de concentración secar el agua salada para producir sal, secar granos y ropa, entre muchos otros usos. La electricidad generada con paneles fotovoltaicos es una de las tecnologías de aprovechamiento de la energía solar que más está avanzando en el mundo y es actualmente la más barata para generar electricidad. Los continuos adelantos tecnológicos bajarán aún más los costos en el futuro. El uso de la energía solar para generar electricidad está creciendo rápidamente en el mundo y este crecimiento se fortalecerá todavía más en el futuro con los permanentes adelantos tecnológicos que a su vez están bajando significativa y continuamente los costos para generar electricidad. La generación de electricidad con paneles fotovoltaicos es una de las áreas donde los continuos adelantos tecnológicos están permitiendo un despliegue cada vez mayor, de esta forma aprovechar la energía solar. Ahora queremos hablar sobre la planta solar más alta del mundo y esta se encuentra en Bolivia. Es por eso que queremos darte estos datos y con la capacidad de producir más de 100 megavatios. Esta planta está situada en la población altiplánica de Ancotanga, en el departamento de Oruro, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene la capacidad de captar energía solar con más de 300.000 paneles fotovoltaicos emplazados en 214 hectáreas. Esto en el acto se ha dado a conocer de entrega de la segunda fase del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, eh, lo, ha, lo ha dado a conocer el ministro Franklin Molina. Esta obra fue efectuada por la Estatal Empresa Nacional de Electricidad Boliviana con recursos estatales y con un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo de más de 68,6 millones de dólares y otros casi 14 millones donados por la Unión Europea. El presidente Luis Arce dijo que gran parte de esta producción de electricidad en el país estaba basada en las termoeléctricas y con este paso Bolivia busca ir cambiando a la producción de energía limpia. En dicha oportunidad el presidente Luis Arce también ha mencionado que estas obras son parte del doble desafío que tiene su gobierno, además de generar el desarrollo económico tras la crisis que ha producido la pandemia desde el año pasado y también de proteger y respetar el medio ambiente. Bien, y seguimos hablando Sobre lo que es la energía solar Y por ello tenemos invitados muy especiales Estamos hablando de Fernando Solano el es coordinador del programa de electricidad Para vivir con dignidad ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros Buenas tardes, gracias por la invitación En primera instancia Y sí, este es un tema muy Muy apasionado El tema de la electricidad Ya cambiando la generación de la energía, dentro de lo que era la energía fósil, lo que llamábamos generación por gas, por petróleo, y estamos generando ahora energía limpia a través de paneles solares, como lo mencionaste. Los paneles solares en este momento permiten generar electricidad, energía limpia, para satisfacer necesidades, tanto domiciliarias, sociales, de industria, y, ¿por qué no?, también en el desarrollo económico productivo, que es lo que está pasando actualmente. Exacto. Hablamos de la energía solar. ¿Por qué tocamos este tema? Porque hemos estado hablando de las cumbres climáticas que se han estado desarrollando. Y este es uno de los puntos que tocan los países líderes que han estado participando de estas cumbres, y es la energía solar. ¿Qué es la energía solar? Básicamente es una transformación de la energía solar a energía eléctrica a través de los paneles solares, que ese es el medio por el cual se genera energía eléctrica. Actualmente eh, se está generando ya a, hasta principios de gestión alrededor de 3.000 megavatios de energía. Consumimos casi alrededor de 2.000 y fracción megavatios. Casi tenemos un excedente. Ese excedente producto de la generación a partir de los paneles solares, nos permite a nosotros cubrir primero nuestra demanda y pensar en un futuro en la exportación de energía eléctrica. Y es en ese ámbito que está trabajando. En principio, descartar por un lado el tema de la generación de energía eléctrica a partir de eh, lo que es eh, energía solar. Ya no utilizar eh, combustible fósil. ...que daña nuestro medio ambiente... ...justamente ese es el cambio que se quiere dar... ...esta huella de carbono que deja quizás esta energía... ...así es, prácticamente el tema de lo que es... Eh, ...energía fósil... ...que es lo que estamos trabajando actualmente... ...ya quiere darse, dejarse de lado... ...por el tema de las economías verdes... ...por el tema de cambio climático... ...por el tema de eh, producción uh, de energía solar... ...mejor dicho de energía eléctrica... ...a través de la energía solar... ...que permita cambiar todo ese estándar, toda vez que también la producción de hidrocarburos que daña el medio ambiente y ahora todo lo que el sol nos puede dar de forma infinita, porque la energía solar es infinita, y nos puede ayudar inclusive a transformar todo lo que viene a ser el consumo eléctrico. Prácticamente estamos trabajando en eso. Hablamos mucho de los paneles solares. ¿Hay alguna otra forma de captar la energía solar o solamente se va por los paneles solares? En este momento estamos trabajando por, con, por paneles solares, que ese es el, el medio por el cual se puede capturar la energía solar y transformar en energía eléctrica. Es lo que estamos trabajando actualmente. Y eso nos permite inclusive ya generar y da, proporcionar energía eléctrica a las familias. Familias a escuelas centros de salud, que a nivel nacional estamos cubriendo con este servicio. Hablando de los mm. recursos, ¿cómo vamos eh, quizás eh, mitigando, hablando de la energía eh, fósil, se podría decir, mm. que es bastante cara, con la energía solar? ¿Cómo mitigamos este pues, en cuanto a los recursos? En tema de recursos, pues es un ahorro considerable, porque no pagas por la energía solar, ¿no? pero sí en el tema de inversión. En un tema de inversión, hablemos, si vamos a, a temas de energía eléctrica para familias, por ejemplo, un sistema fotovoltaico que denominamos un panel que puede capturar en una casa común, ponte eh, la inversión son 500 a 700 dólares, que en el tiempo, es inversión social es recuperable y además cuidas el medio ambiente. Y por otro lado, también, permites que las familias que no tienen acceso a la energía eléctrica puedan obtener ese, a través de ese recurso iluminación para sus domicilios, para sus viviendas. Esto vendría a ser como un ejemplo muy, muy común, de, como un anticrético, digamos, que tú vives y al final vas a obtener dinero de lo mismo porque estás ahorrando en eso, ¿verdad? Vas a, Así es, imagínate en el caso de los domicilios. Eh, los mecheros, los famosos mecheros que se tienen. Entonces, ellos gastan en un promedio de 80 bolivianos al mes. Ponde con la energía renovable, paneles solares eh, casi no gastan, gastan 10 bolivianos. Y, el 10 bol y los 10 bolivianos, si se da como parte de sostenibilidad de un proyecto, permite que ese proyecto en el tiempo pueda permitir cambiar una batería, que es lo único que se modifica en el tiempo. Un panel solar normalmente te dura 20 años los focos 20 años, la, la tele 20 años, la linterna 20 años, la batería 5 años. Y esa batería cuando yo tengo que reponerle cada 5 años, ese factor de 80 a 10 que es mi inversión para sostener, sostener ese proyecto, uh -huh. me permite tener 20 años de energía eléctrica y a un costo menor. ¿Son accesibles uh -huh. el poder tener un panel solar quizás? En este momento el gobierno, el, a partir de nuestro presidente Luis Arce, está generando programas, como en el caso del programa de electricidad para vivir con dignidad, que son proyectos sociales que llegan a la gente de escasos recursos. Y básicamente es una inversión. Si uno va al campo, un ejemplo que te puedo dar en lo que es Tarija, lo que hablamos el norte de Bolivia, hablamos Beni, donde las extensiones de territorio son, son extremadamente altos, donde no llega la energía convencional a través de extensiones de redes. Si uno vamos a esos lugares y todavía siguen con mecheros, sí, sí. esa inversión que se da para satisfacer un derecho humano, porque la energía eléctrica ahora ya es un derecho uh -huh. dentro de nuestra constitución, y con estas inversiones que está generando nuestro, el gobierno de nuestro presidente Luis Arce ¿sí? efectivamente está beneficiando a familias de escasos recursos, que en un momento tampoco tienen recursos para implementar estos proyectos. Exacto, vamos a hablar de este programa de electricidad para vivir con dignidad, pero antes eh, por favor le, le invito a que vayamos a una pausa y enseguida hablamos de todos estos proyectos que tiene Bolivia, claro, hablando sí. sobre la energía solar, hablando sobre estas energías renovables, vamos a seguir hablando sobre este tema, vámonos a una pausa, enseguida volvemos con más demoradaso. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través de su brazo operativo Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad, entregó sistemas fotovoltaicos domiciliarios en 15 comunidades de Guayaramerín como parte de las inversiones para ampliar la cobertura de energía eléctrica. En el marco del programa de electrificación rural, 245 familias de Guayaramerín recibieron cada una un panel solar, un televisor, una radio receptor y otros accesorios para iluminar las viviendas y abastecerse de electricidad. Con este tipo de proyectos se dignifica a las familias de escasos recursos en las zonas rurales y se promueve el uso de la energía solar como energía renovable, limpia y amigable con el medio ambiente. Bien, y para seguir hablando sobre este tema y todos los proyectos que tenemos en nuestro país gracias a las tareas que está realizando el gobierno nacional vamos a continuar con nuestra entrevista hablamos con Fernando Solano coordinador del programa de electricidad para vivir con dignidad esta nota es muy interesante porque nos habla sobre estos sistemas fotovoltaicos que se han estado entregando en comunidades de San Lorenzo Así podemos hablar más sobre estos proyectos que se tienen y los cuatro sistemas también que estamos manejando en el país Así es, efectivamente ha sido una satisfacción llegar a la gente. Comunidades que están demasiado alejadas, hablemos de un punto más cercano, Tucumillas, que es el lugar donde se fue a implementar estos sistemas. Una familia está a 5, 10, 15 kilómetros y no hay carretera. Estos sistemas alternativos, que en este caso son los sistemas fotovoltaicos, permiten llegar a esas familias. Hemos entregado 79 sistemas fotovoltaicos, ...para 17, 17 comunidades... ...que han beneficiado a 79 familias... ...que alrededor un promedio de 3... ...estamos hablando de 210 personas... ...que ya, que ya cuentan con energía eléctrica... ...y en verdad, eh, llegar a, a las comunidades... ...donde no llega la energía eléctrica... ...con estos sistemas... ...es un beneficio muy, muy, muy importante para esas familias... ...y en verdad, cambiar el mechero por la energía eléctrica... Ese es un cambio pues, sustancial y una satisfacción para nosotros en principio. Esto, como decía, dentro mm. de los derechos que tenemos cada uno de los bolivianos dentro de la Constitución y que obviamente se está pues, viendo efectuado en estos trabajos, ¿se tiene más comunidades que hayan sido beneficiadas? Al momento, ¿cuántas comunidades serán beneficiadas? En el caso de Tarija entramos con 79 en esta primera fase. Como somos un programa nacional, también hemos intervenido en Potosí, en los municipios de Ocurí, en el municipio de eh, Tacobamba y, eh, y en los cuales hemos incorporado alrededor de 1.524 sistemas fotovoltaicos. Se han beneficiado alrededor de eh, 130 comunidades dentro de esos municipios. Y también tenemos la proyección con otro programa, porque tenemos distintos programas, con otro programa Entrar a Beni, en BENI tenemos proyectado a instalar 1.205 sistemas fotovoltaicos que van a beneficiar a 19 municipios de los cuales eh, también eh, tiene eh, por, el, por la ubicación geográfica y extensa eh, limitaciones en el acceso al sistema nacional. Y por otra parte tenemos el otro programa que es el PER2 y el programa KSL que estamos interviniendo Alrededor de 1920 sistemas fotovoltaicos. Ahora, ¿por qué tanta inversión en caso de Beni? Por el tema de que es muy extenso el territorio y muchos de los lugares son fangosos, como debe saber, bastantes ríos, uh -huh. y que impide llegar con redes. Entonces, son estos sistemas fotovoltaicos alternos los que nos permiten llegar. También tenemos otra proyección para Chuquisaca, en el cual se va a implementar alrededor de 705 sistemas fotovoltaicos. Estos programas nacionales eh, en verdad eh, están satisfaciendo esa necesidad, ese derecho, como mencionas. Entonces, prácticamente esta inversión que se está generando por el gobierno eh, está permitiendo lo que se ha establecido en el PEDES, Cero Mechero. Y en ese, en ese campo estamos trabajando. Pero este no es el único sistema, hay otros más. ¿Cuáles son estos otros sistemas que tenemos? El metas? programa de electricidad para vivir con dignidad maneja otros tres sistemas, o los sistemas de extensión de redes. Estos eh, normalmente se aplican y se conectan al sistema interconectado nacional, es decir, donde tenemos las extensiones de redes, y vamos ampliando las redes para el acceso a la energía eléctrica dentro de las familias cercanas a las redes. El otro sistema son los sistemas híbridos, eh, por ejemplo, hay, hay comunidades que están muy lejanos al Sistema Integrado Nacional, pero que necesitan energía eléctrica. Entonces, hacemos una combinación de sistemas, lo que serían los motores a diésel, combinados con paneles solares. Los paneles solares de mayor capacidad permiten proporcionar energía eléctrica, pero ya con un consumo básico, de mínimo de diésel. Esto más que todo para el funcionamiento. Pero ya todo el consumo como tal se genera a través de lo que es los paneles solares. Que ¿Con este intercede. sistema cuántas comunidades estarán? En este momento estamos con un proyecto en Cerro San Simón, en Beni. Tenemos proyectados siete proyectos más. ¿no? Okay. Y para justamente cubrir esas comunidades que están muy alejadas del Sistema integrador Nacional. Perfecto. ¿Y el último sistema? ¿Cuál el es último el sistema okay. es que estamos trabajando son usos productivos. Okay. Como somos un país que estamos entrando a la generación de energía eléctrica, ya tenemos excedente. También el gobierno se está preocupando de generar consumo. Uh -huh. ¿Eso que significa? Y al mismo tiempo generar un desarrollo productivo, incentivar a la cadena productiva. Un ejemplo, estuvimos en Chimoré, en Cochabamba. Ahí tenían un proyecto, bueno, unas familias, mejor dicho, que viven de, de los criaderos de peces. El famoso Tembeque, que es lo que tienen ahí. ¿eh? Y anteriormente esas comunidades... Para oxigenar a sus piscinas utilizaban motores a gasolina. Y también para cargar agua de agua subterránea extraída a las piscinas utilizaban motores. ¿Qué se ha hecho con un proyecto que tuvimos? Hemos la red llegaba a dos kilómetros de la población. Hemos hecho extensión de redes y también hemos implementado bombas automáticas. Y también hemos generado eh, que esas bombas automáticas, aparte de oxigenar las piscinas de esos piscicultores, uh -huh. tienen una mayor producción. Hemos bajado su costo por una parte. También hemos generado con esas bombas agua para que haya consumo humano, ya no solamente consumo para tema tema pesos Al mismo tiempo también hemos generado, mejor dicho, hemos dotado de energía eléctrica para uso domiciliario. Entonces, con este proyecto no solamente hemos incentivado a la producción, también hemos dotado de energía eléctrica. Y un factor bien importante, en el trópico, normalmente para el tema de conseguir combustible, gasolina, tenían que trasladarse a comunidades, y eso era un costo. Y el costo del de la gasolina también era alto, por la distancia que tenías. Segundo, también tenían que comprar hielo para que puedan mantener sus, sus, pe sus peces, en conservación, pero ahora con el proyecto ha bajado su costo, ya no tienen que trasladarse, a nosotros tiempo. Su costo ha bajado casi en un 50%, wow. y además también tienen energía, y, esa, y ese factor de ahorro también está haciendo que las familias ya piensen en comprar refrigeradores, entonces ellos mismos están invirtiendo. Entonces, estamos, por un lado, generando desarrollo productivo, dinamizando la economía de las comunidades. Segundo, estamos consumiendo lo que producimos, la energía eléctrica. Y tercero, estamos industrializando las regiones. Y no solamente en lo que es eh, Chimoré, Cochabamba. También tuvimos otro proyecto en eh, Uchuzuma, por lado de Oruro, donde también implementamos bombas de agua, también para extracción de agua y también para producción de forraje, y también con esa producción pues bajaron sus costos, ya tienen agua, tienen energía eléctrica, y uno de los comentarios que nos llamó la atención de las familias que viven allá, mis hijos migraban porque no tenían actividad económica, con este proyecto los mismos hijos están quedando en los lugares, son proyectos que no tienen mucho costo, pero sí dinamiza su economía, genera mejores productos, y por ende, su producto de calidad que permite ser competitivos en el mercado. Y eso está haciendo que las familias ya no migren, por una parte. Y de esos proyectos tenemos 26 proyectos que vamos a generar, vamos a implementarlos a nivel nacional. Hablando de recursos, ¿cuánto se está destinando? ¿Cuánto está destinando Bolivia a estos proyectos? En este momento tenemos un programa que es el PER2, que justamente estamos con esos cuatro sistemas, tenemos alrededor de 6.390.000 dólares, que tampoco es mucha inversión. También tenemos el programa KSL, Cosechando agua Sembrando Luz, que estamos eh, implementando 3.560.000 dólares, uh -huh. que tampoco es mucha inversión, pero estamos llegando a zonas donde no hay energía. El impacto social es grande, porque en nuestro país por las distancias, por la diversificación que se tiene a nivel de regiones, la, el acceso que tienes a estos beneficios de la energía, es muy amplio y además es, es muy distante. Se ha hablado mm. mucho este último mm. tiempo, y esto ya para terminar la entrevista, de que eh, podría exportarse de alguna forma energía. ¿Esto mm. se puede dar gracias a estos trabajos que se están llevando a cabo? ¿Bolivia puede exportar energía? Sí, sí, tenemos un excedente casi alrededor de... Eh, 1500 megavatios en temas de energía disponibles para exportación se está haciendo gestión justamente con Argentina, con Chile para que podamos realizar estas exportaciones y además tenemos la capacidad de generar energía eléctrica y por qué no exportar si además estamos cubriendo nuestra demanda interna por lo tanto es viable y yo creo que es una de las formas por las cuales nuestro país puede recibir ingresos ¿Se tiene una fecha quizás en la que podamos ya decir que Bolivia puede exportar energía de aquí a un tiempo, un aproximado? Se está en las gestiones con, con Argentina y Brasil, así que esperemos que sea pronto. <risa> Muchísimas gracias no, por haber estado gracias. con nosotros y bueno, explicarnos la importancia de lo que es la energía solar y cómo Bolivia está entrando en este tema que es tan importante, sobre todo en favor de la Madre Tierra, que es el objetivo de este programa hacer todas las acciones necesarias para evitar y, obviamente, retroceder un poquito más o no dejar que avance tan rápido lo que es la crisis del cambio climático. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos con más de Morada Azul. Y bien, continuamos con más de Morada Azul y ahora queremos hablarte sobre este gran protagonismo que ha causado la energía solar en estos últimos años, que ahora ya se puede apostar en tenerlo en nuestra vivienda. O nuestro hogar. Queremos mostrarte en estos cuadros cuáles son las ventajas y las desventajas de tener energía solar. Menos desventajas, sin duda, porque este es uno de los que ayuda al medio ambiente y obviamente es energía limpia. Vamos a hablarte de los principales beneficios que ofrece tener la energía solar. Una de ellas reduce significativamente la huella de carbono. Es una energía limpia que no genera gases de efecto invernadero ni contaminación durante su uso. Se trata también de una energía renovable y sostenible. Puede calentar, algo que otras energías renovables no nos ofrecen, es una de las características. La luz solar es muy abundante y el uso de los paneles solares se puede aprovechar en cualquier lugar. Esto es especialmente útil en zonas en las que resulta complicado crear sistemas de cableado. Por ejemplo, hablamos en conservar los recursos naturales al disminuir la necesidad de los combustibles fósiles permite ahorrar el consumo energético y las facturas, el bolsillo obviamente es lo más importante conozcamos también ahora más sobre las distintas tecnologías fotovoltaicas diseñadas para aprovechar la energía solar, por eso tenemos esta nota que es tan importante para seguir hablando de todos los beneficios que nos da la energía solar Nuevos sistemas de células solares en Tandem Las células solares en Tandem funcionan en cascada Colocadas una sobre otra, cada una convierte una banda específica de luz solar en energía eléctrica, evitando así que se desaproveche la energía, pues la restante pasa siempre a la célula siguiente. Según recoge un análisis de IRENA. Existen distintas tecnologías fotovoltaicas emergentes en función de los materiales que utilizan o los tipos de conexión. Además, este planteamiento se ha utilizado para fabricar las células solares más eficientes del mundo que pueden convertir hasta el 46% de la luz solar en electricidad. Y bien, continuamos conociendo más sobre los paneles solares y cómo las empresas estatales también obviamente van desarrollando este trabajo en beneficio de la Madre Tierra y obviamente también para generar más recursos en cuanto a este tema. Nos encontramos en esta ocasión con el gerente de desarrollo de proyectos de la empresa Teleférico, obviamente estamos hablando, Teddy Aguirre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerlo en el programa y hablar de este proyecto que es tan importante, que es mi Teleférico, que es referente a nivel internacional y sabiendo que apoya a la Madre Tierra, tierra con los paneles solares. Buenas tardes Pamela, muchas gracias por la entrevista. Sí, evidentemente es una de las características que tiene el teleférico el poder apoyar a la madre tierra de, con algunas, eh, algunos trabajos y estrategias que tenemos para el mejoramiento del uso de energías alternativas. Perfecto, ¿cómo es que eh, se pone el tema de los paneles solares en las cabinas? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo inicia ahí? Eh, inicialmente eh, los paneles solares nos sirven para el sistema de comunicación que tenemos internamente en el teleférico. Es decir, los paneles solares sirven para cargar unas baterías que están en las cabinas que permiten a las cabinas tener su, todo su sistema de comunicación eh, con energía limpia. ¿no? De esa manera nace inicialmente el proyecto de los paneles solares, de la panelería solar en las estaciones del teleférico. Hablando de energía, ¿cuánto es que se ahorra en cuanto a recursos con estos paneles? Bien, en, en tema de números, eh, la verdad es que el teleférico trabaja con, con energía eh, ahora que eh, trabajamos con De La Paz y es eh, aproximadamente el 15% del gasto que tendríamos en, en energía que se está ahorrando con la utilización de los paneles solares en las estaciones. Cada cabina tiene sus paneles solares. Estamos hablando de cuántas cabinas aproximadamente, hablando en las líneas. Sí, en en, en, la RIMO, en todo el sistema tenemos aproximadamente unas 1.400 cabinas y tenemos dos paneles solares por cada cabina, es decir, estamos aproximadamente con 2.800 eh, paneles solares que se han instalado en las, en las cabinas. ¿Cuánto se genera de energía cada panel solar? ¿Cuánto puede darnos de energía para que podamos saber un poco? Sí, eh, si bien es poco, eh, por las características y los tamaños que tienen los paneles, eh, nos permiten eh, hacer funcionar nuestro sistema de comunicación por radio. Más o menos haciendo una comparación estaríamos hablando de poder utilizar nuestra televisión, nuestra radio, dos televisores, dos radios en nuestra casa con el sistema de panelería en cada una de las cabinas. Estos están activados en todo lo que es el funcionamiento, ¿verdad? Unos pensamos que solamente cuando da el sol se puede usar los paneles, ¿esto es así? Lo que pasa es que el sistema en realidad recibe por la radiación solar la energía, pero las cartas y unas baterías. Es decir, que eh, lo que hace es cargar las baterías en el sistema de, de comunicación para que las baterías funcionen durante todo el día y la noche en, en su momento. Ahora sí hablamos en el tema de la madre tierra también y este proyecto que va encauzando. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha evaluado? ¿Hay otro, ¿Hay otro sistema más que se tenga a favor de la madre tierra de, dentro del micro? El teleférico genera muchas, eh, o ha tenido muchas actividades que han contribuido para... Eh, eh, ayudar a la madre tierra en, en, en el funcionamiento que tiene principalmente el sistema eh, que, que funciona es un sistema de energías limpias es el sistema eléctrico pero sin embargo eh, tenemos pensado nosotros como, como teleférico el proyectar a través de las eh, estaciones motrices y de las estaciones donde tenemos parqueo de vehículos eh, también eh, parques de eh, energía fotovoltaica es decir eh, parques eh, donde podamos tener estos paneles solares que permitan la captación de energía para el mismo funcionamiento del sistema, es decir, de esa manera nosotros poder seguir contribuyendo con la reducción de los gases de efecto invernadero, que es lo que generan ahora los automóviles con la combustión tanto de la gasolina como del diésel. ¿Podría dar un adelanto de dónde se estaría pensando hacer estos proyectos con los paneles? El proyecto es en todas, básicamente en todas las estaciones del teleférico y en nuestro parque de las culturas. Felizmente tenemos... Eh, en, en los parkings, eh, grandes áreas con, de más de 2.000 o 3.000 metros cuadrados donde podemos hacer la instalación de estos paneles que permiten la captación de la energía directamente desde donde se la consume. Esto ayuda a evitar el traslado de la energía como lo hacen ahora el, los sistemas de redes donde hay una eh, ligera pérdida de esta misma energía, pero nosotros la vamos a generar en las mismas estaciones. Y en el Parque de las Culturas también queremos hacer lo mismo. Tenemos un, un área tan grande, eh, casi de 5 eh, hectáreas, donde también podemos colocar los paneles solares y permitirían utilizar toda la energía del consumo que tiene este parque para eh, trabajarlo con la energía fotovoltaica. En el Parque de las Culturas específicamente, ¿estos paneles ya se están instalando? ¿Cuándo empezarían a funcionar? Bien, no, tenemos un proyecto. ¿no? Este proyecto lo tenemos que hablar con las autoridades para que nos lo puedan aprobar pero lo estaríamos instalando en las cubiertas que tiene el parque, que también son cubiertas grandes que nos permitirían poder hacer este ahorro de energía. ¿Hasta cuándo se presentaría este proyecto y a las autoridades se tienen? Que... Los proyectos están presentados a las autoridades, lo que falta es hacer la revisión para que los puedan hacer una autorización de los presupuestos que se tienen que, que ejecutar. Estamos hablando de aproximadamente unos 2 a 3 millones de dólares que se necesitan para implementarlos en todo el teleférico pero eh, esto tiene que generar también algún tipo de recurso hacia, hacia el Estado, es decir, la, la generación de la energía tiene que de alguna manera y mediante los decretos supremos retornar al Estado devolviendo parte de la energía que se va a consumir. Perfecto, ahora vemos acá la, justamente los, los, los, lo que son las cabinas. Vemos que en el teleférico eh, celeste eh, los paneles son más grandes. Esta es ya la segunda fase, ¿verdad? Nos explicaba Extracámaras que ahí los de la primera fase que vendrían a ser el rojo, el amarillo y el verde, quizá. Sí la primera fase también se instalaron los paneles solares para el sistema de telefonía, pero tienen una característica singular, es decir, en la, en la primera fase no instalamos todos los equipamientos que tienen en la segunda. Por eso es que en la segunda fase pues, se implementó un par de equipamientos más que son características de las cabinas, y eso ha generado de que tengamos unos paneles un poco más grandes para que puedan captar la, la energía que es necesaria para su funcionamiento. Perfecto. Estos tienen que estar en esta posición. Si ¿Sí nos puede explicar un poquito más del funcionamiento de los paneles. Se los pone en ese lado. ¿Cómo es que es? Sí, eh, cuando se, se genera una planta, generalmente lo que tiene que tener es irradiación eh, directa del sol. Es decir, trabajan captando la radiación del sol. El, la Ciudad de La Paz. Y básicamente las ciudades del altiplano de, de nuestro país tienen esta característica de tener la mayor radiación que hay inclusive en el mundo. Entonces, eh, en el caso de las estaciones del teleférico por el tema de las cabinas de, de las mismas, no necesitan tener una posición específica, solamente una inclinación angular que permite la captación del sol. Sin embargo, para eh, colocar algún otro sistema, lo que se hace es optimizar eh, haciéndole mirar a, a, en el momento que puede captar la mayor capacidad de, de los rayos solares. ¿Cada cabina cuántos megavatios aproximadamente? Estamos hablando entre 14 y 24 megavatios que más o menos eh, consume internamente cada cabina y eso está eh, captado por, eh, por baterías que tienen también internamente cada una de las cabinas. Se tenía pensado, no sé si esto continúa todavía en, en desarrollo, quizás, de que se podían tener más líneas de mi teleférico. ¿Estas van a continuar con esta misma función, con los, los paneles solares. Así es. Eh, el teleférico tiene una cartera de, de proyectos grande. Tenemos un plan maestro que se ha generado, evidentemente, desde el año 2012, en realidad, desde que hemos empezado con, con la idea del teleférico. Y, y también se lo ha planteado a las autoridades para que ellos vayan viendo en qué medida podemos ir implementando las demás líneas. Esto para el beneficio de los ciudadanos tanto de La Paz como de la Ciudad de arte ¿Se ¿Te tenía pensado también en Oruro? Si no estoy mal, ¿esto va a seguir también en…? Claro, la, la empresa, el teleférico es una empresa estatal y tiene la posibilidad de generar proyectos en todas las ciudades y, y los departamentos de Bolivia. Tenemos proyectos en Oruro, ahora funciona un teleférico turístico, tenemos la posibilidad de hacer uno un, también urbano. Tenemos la posibilidad de hacer otro teleférico urbano también en Potosí, hay en Sucre proyectos. En realidad estamos tratando de ampliar el teleférico, pero será decisión del Estado, del presidente, de nuestro presidente Lucho, de decir dónde y dónde podemos volver a implementar estas estaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros Ahí hemos conocido un poquito más de lo que es la empresa Estatal Mi Teleférico Con este apoyo que tiene la madre tierra de los paneles solares Muchos no sabíamos que existían estos y que obviamente van captando algunos recursos Los megavatios que cada cabina va obviamente adquiriendo Y estos pues son de servicio también en cuanto a en este caso para la comunicación interna y eso Hace que gastemos menos energía, la que es esta dan, dañina para nuestra madre tierra. Así vamos conociendo más sobre lo que es la energía solar y esta que es en beneficio de nuestra pachamama. Vamos a seguir con más de morada azul. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y dentro de la tecnología que va desarrollándose, pues tenemos los paneles fotovoltaicos flotantes. Queremos saber de qué se trata esto. Veamos esta siguiente nota. Paneles fotovoltaicos flotantes. El sol y el mar parecen haber encontrado la simbiosis energética perfecta en los sistemas fotovoltaicos flotantes. Según un informe del Banco Mundial y el Instituto de Investigaciones de Energía Solar de Singapur, a finales del 2018, la capacidad instalada acumulada global de la fotovoltaica flotante era del 1.1 gigawatts, 100 veces más que tan solo cuatro años antes. En palabras de Ricardo Pulitti, director de Energía del Banco Mundial, la tecnología solar flotante tiene enormes ventajas para los países donde la tierra es escasa o las redes eléctricas son débiles. Además, su ubicación en el mar permite destinar la superficie terrestre a la producción de otros recursos y acercar estas centrales solares a áreas urbanas con alta densidad de población, pero cerca de zonas costeras. El uso de los paneles solares tiene una desventaja, que esta no es una energía constante. Durante el día puede fluctuar y durante la noche esta no es sostenible y pues la solución está en almacenar esta energía. Por eso queremos contarte de un singular árbol que este almacena energía, además de también darnos sombra. Veamos la nota. <música> El funcionamiento de los árboles solares se inspira en sus homólogos naturales, ya que dispone de paneles solares en forma de hoja conectados a través de ramas metálicas que usan la luz solar para generar energía. Estas estructuras se emulan de forma natural de un árbol. Son más ergonómicas que los paneles solares y ocupan casi 100 veces menos espacio para producir la misma cantidad de electricidad, según cifras del análisis de IRENA. Además, la sombra que proyectan permite mitigar el calor, Especialmente en espacios urbanos donde además de producir energía, estas estructuras pueden utilizarse para dispositivos móviles, tal y como recoge la propuesta de la empresa israelí Solotic, que ya ha instalado un primer ejemplar de árboles solares en Francia. Este tipo de energía alternativa también es utilizada en la agricultura y queremos darte a conocer cómo es utilizada esta energía en este sector. Una de las soluciones para mitigar el espacio que ocupan las plantas de paneles solares es combinar la producción de energía fotovoltaica con la agricultura. Según lo explica un artículo de la revista Nature, los sistemas agrovoltaicos de doble uso suponen una gran oportunidad para el futuro de la sostenibilidad energética. La demanda mundial de energía se vería compensada por la producción solar incluso si menos del 1% de las tierras del cultivo se convirtieran en un sistema agrovoltaico. Según la citada investigación, esto nos dice que la clave está en cultivar bajo los paneles solares pues los investigadores han confirmado que tienen muchos beneficios de aprovechar la sombra que producen para el rendimiento de los cultivos y su consumo de agua. Hemos presentado algunos de esos usos en los que se puede invertir intervenir la utilización de esta energía solar. El uso de la energía solar para generar electricidad está creciendo rápidamente en el mundo y este crecimiento se fortalece todavía más en el futuro con los permanentes adelantos tecnológicos, que a su vez están bajando significativamente y continuamente también los costos para generar electricidad. Ahí podemos ver cómo esta energía solar no solamente se puede utilizar en nuestra vivienda, en nuestro hogar, sino también en la agricultura y en otros sectores que tenemos en nuestro país y en el mundo que ayudan a nuestra madre tierra. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más demoradas. Y... Bien, continuamos con más de Morada Azul, en este programa que hablamos sobre la energía solar, hemos hablado de las ventajas, pero también queremos darte a conocer cuáles son las desventajas, son muy pocas, sí, pero queremos darlas a conocer en el programa y son las siguientes, hablamos sobre el costo inicial, que puede ser elevado, aunque hoy en día existen algunas subvenciones para la instalación de paneles solares y la, in, y la inversión obviamente que se amortice en unos años. Actualmente solamente el 2% de la electricidad mundial proviene de la energía solar y el 90% de eso proviene de los paneles solares basados en silicio cristalino y la tecnología de materiales dominante. Ahora, ¿qué pasaría si te habláramos de un material más ligero, más eficiente y más simple de producir un costo más bajo? Pues una solución económica que pueda ser una celda fotovoltaica que sea tan delgada que solo media taza de líquido sería suficiente para alimentar una casa, un panel solar tan ligero que puede equilibrar encima de una pompa de jabón bueno a esta gente se conoce como el santo grial de la energía solar que se llaman también las perobísticas así se llaman y podrían revolucionar la forma en la que los humanos generan energía a partir de la luz solar, vamos a hablar también que es un nuevo tipo de tecnología de eh, película delgada y así probablemente hayas oído hablar de los tipos de eh, películas delgadas que estamos hablando, es un nuevo material semiconductor. Conductor, que además absorbe la luz de manera muy efectiva y que transporta la carga así que resulta ser un material muy eficiente para las células solares. De las celdas de película delgada que se fabrican depositando capas delgadas semiconductoras sobre un vidrio plástico o sustrato metálico y utilizan de 10 a 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino. Estas celdas de película delgada son livianas y flexibles, pero tienen eficientes promedios más bajos, que pueden ser células delgadas a partir del silicio amorfo o las más complejas. Materiales como el telurio de cadmio, que los científicos han estado a la casa de mejores tecnologías solares de película delgada, que pueden ver un uso más generalizado. Es eso es lo que podemos hablarte en cuanto a algunas de las desventajas y cómo solucionarlas también en cuanto a la energía solar. Así continuamos con unas demoradas. Y bien, hemos llegado al final del programa, hablando sobre esta importancia de la energía solar. Este es un, sin duda un tema del desglose que se da en los temas que se han tocado como compromiso de los países líderes en las diferentes cumbres climáticas que se han realizado a nivel mundial. La energía solar sin duda es una de ellas, una de las más importantes, porque esta reduce la huella del carbono, como también es una energía limpia que además ayuda mucho a la madre tierra, y que gracias a ella obviamente se puede reducir estos efectos de los gases de efecto invernadero. Y es por ello que hemos hablado en este programa también de los paneles solares, que es de gran importancia y que van generando sobre todo un gran apoyo a lo que es nuestra Pachamama. Vamos a seguir desglosando diferentes temas de lo que han hablado los países líderes en estas cumbres climáticas. Ahora hablamos de la energía solar. En el próximo programa estaremos hablando de otro tema que también es muy importante. Somos Morada Azul, te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, acá por había ya la televisión. Hasta la próxima.